Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues hoy el directo, noticias, información, recomendaciones, canales, etcétera, etcétera, hoy es un poco batiburrillo de todo porque además me habéis enviado correos donde concretamente me preguntáis, pues bueno, dónde también se nos puede escuchar en radio, en vídeo, bueno, plataformas diferentes, pero antes de nada, Quiero eh, empezar por el tema, tengo aquí libros, ¿vale? Pero los vamos a dejar para el final, ¿de acuerdo? Primero os informo de todos los canales que tenemos, todas las plataformas. Eh, antes que nada, buenas tardes a todos los que estáis ahí, amigos. Bienvenidos, por supuesto. Muy bien, bienvenidos a todos. Buenas tardes, moderadores, amigos y equipo. Sergio, muy buenas, ponte bueno, ¿eh? Que te tienes que poner bueno. Eh, bueno, empezamos. Si os parece bien, voy a ir al grano, no me voy a enrollar demasiado, ¿vale? Vamos a compartir pantalla porque yo creo que así es la mejor manera de aclararnos, porque si no, luego buscaréis y no encontraréis lo que se necesita. Bueno, vamos a empezar por mi canal secundario, ¿cómo no? EBLV ¿Eh? e Live. Muchos dicen live, pero no es live, es live. ¿eh? Bueno, aquí tenéis. En este canal vais a encontrar temas relacionados con lo social, con todo lo que acontece pues, en el mundo. También vais a encontrar misterios. Aquí se toca política también, temas del panorama nacional e internacional. Y también tenéis, pues bueno, unas pequeñitas secciones donde participa eh, Paloma García y... Alba Espejo, que también son parte del equipo de Orión. Aquí tenéis, bueno, somos poquitos suscriptores, pero si os dais cuenta hay mucha cosa relacionada con el misterio. También, como veis aquí, pues Siria, noticias de actualidad, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y continuamos con el misterio. Eh, aquí tenemos, pues bueno, diferentes temáticas, tanto de política, de historia qué pasa en YouTube, tenéis, pues bueno, cositas, alguna quedada que se ha hecho, algún, algún vuelo con el dron, tenéis aquí de todo, sobre todo, mira, veis, política de España, tema de Cataluña, bueno, tenéis aquí de todo, ¿vale? Ahora vamos a, incluso, fijaos, aquí hay casos e historias sin resolver, son vídeos que están bastante bien, pero no quiero subirlos aquí, ¿por qué? Porque en este canal secundario lo hacemos un poco más, eh, distendido por decirlo de alguna forma nos vamos a el otro canal vale eh, acordaos eblv live aquí tenéis la cabecera del, pro, del, del canal eblv ¿eh? e live os pediría que os suscribierais de acuerdo porque a veces veis que aquí no subo vídeos pero lo subo en este otro por eso a veces aquí pues no hay tanto vídeo y hay cosas que son del panorama internacional y que son necesarios comentarlos, ¿vale? Política, misterio, actualidad, crítica social, pero siempre desde el respeto. ¿eh? Lo tenéis ahí y a nuestras compañeras Alba y Paloma, ¿de acuerdo? Vamos a continuar, amigos, vamos a continuar rápidamente. Un repaso, tenemos este canal, el universo por descubrir, de nuestro compañero Sergio Ruiz. Pues bueno, veis que en este canal pues se tocan cosas muy curiosas. Se habla de misterio, se habla de servicios secretos, de sociedades secretas, eh, noticias. También hablamos de las momias de Nazca si os remontáis un poquito más atrás. Si vamos aquí al tema de vídeos, vamos a ver qué hay. Pues aquí tenéis un listado completo. Aquí también colaboro yo con el compañero, amigo y bueno, ya es como si fuera mi hermano, Sergio Ruiz, ¿de acuerdo? Aquí, Noticias Directo Express. Aquí tenéis, pues bueno, un directito que hice yo porque Sergio estaba convaleciente, accidentado. Y bueno, aquí tenéis más cosas. Tenéis colaboraciones con Pilar Espinosa, con otros amigos del equipo, ¿de acuerdo? Pues mira, me estoy dando cuenta que Sergio y yo hemos cogido para un vídeo la misma portada, ¿eh? Sergio. Madre mía, qué, qué fallo el mío. Bueno, no pasa nada. Entre familia, esto se perdona. Bueno, pues aquí tenéis temas de aviones de combate, servicios secretos, abducidos y contactados, noticias OVNI, toda esta oleada, eh, casos MUFON. Sergio es miembro activo de MUFON en España, investigador de campo. Aquí lo tenéis. El universo por descubrir. Os pediría también, por favor, amigos, suscribiros a este canal porque es un gran canal. Yo mmm, creo que es de entrada mi canal favorito y luego algunos. Bueno, algunos, es que yo no tengo canales favoritos. Yo creo que primero es este y luego el de Orión. ¿eh? Vamos a ver el del universo mágico de la compañera, guapa compañera Elena Gil. Aquí lo tenéis, el universo mágico. Todo lo que os gusta, el, a, a las personas que os gusta el tema de, los, de lo esotérico, lo mágico, eh, todas estas cosas que forman parte de este misterio un poco alternativo, ¿no?, de aquello de las antiguas creencias celtas, la wicca. Pues aquí lo podéis encontrar, temas de piedras, de hierbas, de eh, la parálisis del sueño, hay entrevistas, eh, métodos de autoayuda, eh, el reiki, bueno, bueno, un canal que está en crecimiento, pero que después de El Universo por Descubrir es mi canal favorito también. Bueno, yo creo que el uno nace del otro, el otro del uno. Ya veis aquí el logotipo, lo chulo que es. Me gusta más este que el del Universo por Descubrir, pero bueno, es muy chulo este logotipo. Y ya sabéis, tenéis ahí a la compañera Elena Gil. Por favor, suscribiros a este canal, echarle un ojo, darle una oportunidad a estos canales que todos sabemos que hay grandes canales de gran difusión, sí, pero también hay que dar oportunidad a los compañeros y suscribirse a estos dos canales. Ahora nos vamos aquí a Orión. Esta plataforma que parece ser que está molestando mucha gente, no lo sé. Bueno, vamos aquí, los vídeos todos los días prácticamente. Eh, si no todos los días, pues cada dos días, cada... Dos, uno, dos, tres días se van subiendo vídeos. Se hacen directos. Aquí también veis a la compañera Paloma eh, paloma García. También tenemos a Alba. Tenemos a Elena Gil. Tenemos a Sergio. Me tenéis a mí. Tenéis a más amiguetes, a invitados. Hay programas de otros lugares. Hay historia, misterio, eh, conspiración. Hay de todo. Orión. Es una plataforma que está poquito a poco, pero que está creciendo mucho en iVox.com. Os lo recomiendo, amigos. ¿eh? Este vídeo que estamos haciendo hoy responde a todo lo que me estáis diciendo, ¿vale? Pues aquí lo tenéis. Todo esto es la gran familia de Orión. ¿eh? El universo por descubrir, el universo mágico, EBLV Live, eh, en busca de la verdad. Pues bueno, aquí en Orión vais a encontrar a Pilar Espinosa... A, bueno, a todos, bueno, bueno, bueno, a todo el equipo completo. También deciros que el que quiera participar en esta plataforma de Orión tiene las puertas abiertas. Es más fácil venir y llamar a la puerta y conocernos y hablar con nosotros y subir contenido que ir por detrás a criticar algo que desconoces. Esto no es una secta, es un equipo de trabajo, es una empresa, señores. Es una empresa, queridos amigos, donde aquí en Orión también damos trabajo a compañeros. ¿Trabajo remunerado? Sí, sí, pagamos por algunas cositas. ¿eh? Así que somos de los pocos, creo yo, canales del misterio Orión donde damos trabajo. ¿eh? Aquí fijaos qué títulos, qué títulos. Tenéis aquí a nuestro compañero Alejandro Merino, tenéis a Azucena Luque, tenéis a Steve Locke por ahí también. Bueno, bueno, bueno, bueno. Tenéis aquí un gran canal y una gran plataforma y toda aquella persona que quiera participar aquí en Orión, que no dude que nos llame, que nos diga, que nos comente el correo muy fácil, tu canal gmail.com y ahí tenéis canal para rato nos vamos con Top Ten Live EBLV, Azucena un canal que es de crítica social ¿eh? Un poquito, pues, desmentir ciertas cosas, quejas, historias. Hay que tener un poquito de paciencia porque Azucena no puede subir vídeos muy frecuentemente. Pero yo os digo que los vídeos que están aquí nos van a hacer reflexionar a todos. A todos os va a hacer reflexionar este canal. Top Ten Life EBLV, Azucena. Azucena Luque. Aquí la tenéis. Pues bueno, una vez recomendado todo esto, queridos amigos, nos vamos a ir, si os parece bien, si yo, yo creo que es importante, pues haber hablado de esto, haber comentado todo esto, y nos vamos a iBox, e a nuestro canal de Misterios de Orión. Nos vamos aquí a Mi Contenido, y por ejemplo, por ejemplo, no sé, ahora hay, pro, hay programitas... Están programados Misterios de Orión 24, que es el programa que ya hemos grabado. Sergio Ruiz es el que hace la programación de toda esta parrilla. Se sube entre uno y dos programas diarios de Radio de Misterio. Y lo tenéis aquí. Por favor, echarle un ojo, dar una oportunidad. ¿eh? echar un ojo. El programa que se ha subido últimamente es el de la compañera Pilar Espinosa, el reloj de arena 2.0 la conjura del mal. Ahí lo tenéis, una gran plataforma de misterio, Misterios de Orión, que eh, para que veáis ¿no? que nosotros no nos inventamos nada, pues bueno, vamos a hacer pues una cosita, que es, fijaos, aquí lo tenéis, más de medio millón de escuchas, lo, ten lo tenéis aquí, más de medio millón de escuchas, desde que se empezó, con esta plataforma. Esto no lo digo por nada, sino simplemente aquel, aquel que decía una vez que, bueno, que tenía... En fin, lo vamos a dejar. Eh, pues ahí lo tienes. No es algo que yo me invente, ahí tienes 543.120 escuchas en nuestra plataforma de Orión, Misterios de Orión, en la radio. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo?, Darle una oportunidad a esta plataforma también. Por favor amigos, suscribiros aquí, escuchar los programas. Mañana eh, se eh, sube el último programa de Misterios de Orión, porque aunque hay una plataforma aquí, aunque esto es una plataforma de radio, es decir, que mm, nosotros estamos eh, aunando programas de radio de nuestros amigos y los estamos subiendo a diario para que tengan una gran difusión. Estamos entre los primeros del mundo en programas de misterio, misterios de Orión, en el ranking. Estamos en los eh, entre los 10 20, o 20 primeros, ahora no lo recuerdo, pero sí creo que entre los 10 primeros en misterio, ¿eh? en la plataforma de iVox. A nivel mundial, lo tenéis ahí. Yo os, os sugiero, os recomiendo que vale la pena. No es que yo quiera hacer publicidad, por algo será que estamos ahí, ¿no? Pues darle una oportunidad, ping, pincháis y al ataque. pues Bueno, dicho esto, queridos amigos, eh, ya he recomendado estos canales, por favor, os pediría que os suscribáis, no, no vale dinero, esto no se cobra, o sea, es gratuito, suscribíos, si es algo muy simple, ahí lo tenéis, EBLV Life, el universo por descubrir, Orión, el universo mágico y Top 10 Life. Eh, Sergio, si me dejo algo, como tienes mi WhatsApp y te tengo... Eh, bueno, ya, ya te estoy leyendo, ya te estoy, ya, ya, ya eso iba a hablar yo, lo tengo aquí Sergio, lo tengo aquí Sergio está en todo, ¿eh? está con la pata tiesa, pero está en todo. Vamos a empezar con estos libros, amigo. Voy a ser muy rapidito, muy rapidito para no agobiar. Hotel Mar del Sud un misterio bajo la arena, escrito por Laureano Clavero y Pablo Grigera. Aquí lo tenéis mar del sur y permitirme que os lea hotel mar del sur laureano clavero y pablo Grijera. un gran hotel construido sobre las dunas de la extensa y solitaria pampa argentina desapareció a finales del siglo 19 casi sin dejar rastro con el paso de los años se transformó en una leyenda que generó una inmensa cantidad de historias alrededor de su repentina evaporación Muchos llegaron a asegurar que aquel edificio nunca existió y que las fábulas en torno a él eran producto del imaginario colectivo. Algunos pobladores afirmaban tener en su poder piezas que habían pertenecido al hotel, pero los vestigios nunca aparecieron y la leyenda se fue apagando con el paso del tiempo. Esta es la historia de Hotel Mar del Sur que se mantuvo oculto bajo la arena durante más de un siglo, hasta que el trabajo de casi una década hizo posible su descubrimiento en el siglo XXI. Laureano Clavero es director de cine y fotógrafo, fundador de Mirasud Producciones, eh, con sus documentales destacados, 1533 kilómetros hasta casa y el diario de Peter Brill, es coautor de los libros El diario de peterville y Segunda Guerra Mundial. Pablo Grigera, arquitecto, desde 1927 estudia la historia y arquitectura del hotel Boulevard Atlántico de Mar del Sur. Y ponente y articulista también. Desde 2013 publica un blog con sus investigaciones. Un hotel que desapareció y este compañero es amigo Laureano Clavero y... Pablo Grigera, bueno, lo volvieron a descubrir. Vamos a ponerlo así, que se vea, porque si no refleja con el foco ese que hay ahí. ¿eh? Aquí lo tenéis, Laureano Clavero. No es un libro muy grueso, es un libro de lectura. Eh, muy rápida. Biblioteca del Misterio de Ediciones Oblicuas. Un número nuevo cada mes entra en biblioteca del misterio.es. Recordar biblioteca del misterio.es y puedes reservar un ejemplar. Aquí tenéis a Emiliano Clavero que está aquí y aquí a Pablo Grigera. De acuerdo, libros. Luego os digáis que no, que no se recomiendan cosas para leer. Vamos para allá, vamos con nuestro segundo libro, que por cierto, hemos entrevistado, eh, para mañana lo tenéis en el programa de Misterios de Orión, a María José García Moreno, nunca se fueron. Aquí lo tenéis, un libro de la editorial TriRemis, ¿de acuerdo? Si queréis adquirir un ejemplar, pues nada, escribís tu canal lo tenéis aquí, es un libro pues, de un caso concretamente de, pues bueno, una persona que desde los años 1960 pues ha tenido contactos, abducciones, regresiones temas relacionados con extraterrestres y parece ser que es serio pero no es que yo crea que sea serio es que fijaos si es seria la cosa que está el mismísimo no voy a poner las fotos aquí por guardar un poco la identidad del, autor, del, del personaje ¿vale? porque... No quiere que se difunda mucho su... Pero bueno, en este libro vais a encontrar de todo, de todo. Es una gran investigación, al igual que Mar del Sur que es un hotel que se encontró. Esto es una persona que al parecer, no os lo voy a decir. Escuchar el programa mañana, Misterios de Orión, y veréis la entrevista que le realizo a María José García Moreno. Continuamos. El Grial... De la Alianza. Un viaje en busca del arca perdida en Etiopía. Por Manuel Fernández Muñoz. Aquí lo tenéis. Magnífico libro, ¿eh? Magnífico libro. Es de la editorial Almuzara. Esto lo podéis encontrar en cualquier librería, ¿de acuerdo? Esto nos lo envía... Eh, Almuzara, pues todas las semanas me envía entre dos tres libros tengo ya aquí ya más libros para montar una biblioteca pero como veis los voy sacando va relacionado con el arca de la alianza que está en Etiopía un periplo un periplo ¿eh? un periplo todo esto una aventurita muy buena eh, y nos explica un poco ese recorrido Manuel Fernández Muñoz, es mi primo, eh, dice, diplomado en Ministerio Pastoral y Capellanía, escritor y viajero incansable, ha recorrido el mundo y estudiado la espiritualidad de casi todas las religiones, bebiendo de ellas directamente. Ha convivido con chamanes en Sudamérica estudiando meditación y budismo en la India y ha pertenecido a numerosas escuelas de mística en Argelia. Marruecos, Chipre, Turquía y Siria. Es colaborador semanal de los programas Espacio en Blanco, de Radio Nacional y Tiempo de Hadas de World Press Radio. Autor de los libros 50 cuentos, universales para sanar tu vida. Y bueno, aquí es que tiene un montón de libros este muchacho. Os lo recomiendo y esto lo podéis adquirir en cualquier librería. Este es el, el periplo de ese Arca de la Alianza. Aquí lo tenéis, un libro. Es toda una aventura. La caja secreta. Me hace gracia porque esta de aquí es la Torre Magdala de Rens Le Chateau. ¿eh? La caja secreta. El legado de Rens Le Chateau. Cuando la literatura ayuda a resolver enigmas históricos reales, cumple una función sublime. Enric Sabaric la utiliza con soltura para arrojar luz, <coughs> perdón, al ha hablado laberinto de los que se inventaron una de las falacias mejor armadas sobre Jesús de Nazaret. Y esto lo escribe Javier Sierra. ¿eh? Es un gran libro. Enric Sabaric es del Prat de Llobregat, ¿eh? paisanillo mío. ¿Eh? Yo soy de Pluga, al lado, prácticamente. Licenciado en Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona. En el año 2008 publica su primer libro, Sabaric, Origen y Revolución de un apellido del apellido Pallarés. Un estudio genealógico serio y completo de un apellido al tiempo, que una buena monografía histórica que comprende diferentes aspectos y momentos de la historia del Pallars. ¿Vale? Tiene algún libro más... Y dice, en el año 358, montañas de Gabal Altif, Alto Egipto, tras el ataque de las huestes del, de Monseñor Alexandro, un monje huye del monasterio copto de Pou, Pou, Pou Pou, no sé cómo se pronuncia esto, llevando consigo el más valioso tesoro de la comunidad, una caja de metal. ¿Eh? 17 siglos más tarde, Tomás Castells, profesor de la de la neuroteología la Universidad de Barcelona escéptico por naturaleza, aunque tentado por la fe, emprende una búsqueda de uno de los personajes que más le han fascinado a lo largo de su vida. Jesús, el Jesús histórico. Y aquí <coughs> vais a alucinar, se pega un pelo de aquí levantado. Bueno, chicos, correo electrónico tu canal gmail.com, el universo por descubrir.com gmail, ebl gmail.com, ahí lo tenéis todo ¿eh? ahí podéis hacer cualquier tipo de consulta cualquier tipo de historia vale pregunta lo que queráis lo que os apetezca da igual de acuerdo tenemos que hablar de nuestro patrocinador que nos está patrocinando con muchas cositas y desde aquí agradecerle a Gaby que es de eh, Gráficas Marsur. ¿De acuerdo? Pronto tendremos noticias sobre esto de Belchite que tenemos el crowdfunding. El crowdfunding lo tenemos abierto. ¿Queréis información? Tu canal, orión, Estamos trabajando en ello. Estamos muy metidos en este tema eh, más cositas, rápido, rápido que me voy alguna pregunta que tengáis eh, en este directo eh, y si no, pues nos vamos ¿eh? nos vamos ya, bueno sí, antes de irme quiero comentaros que mañana marcho a Madrid el sábado por la mañana estaré en el aeropuerto de Barajas porque salimos a Egipto, ¿eh? así que enviaré imágenes, se las enviaré pues, a los compañeros, a Sergio, a quien pueda, eh, imágenes, vídeos, audios, con fotografías, para poder ponerlas ¿eh? en, en, en los directos que haga cualquier compañero sin ningún tipo de problema. ¿eh? Estaré, pues bueno, con Paloma, también viene a Egipto y varias personas más, ¿eh? Así que eh, tendréis información eh, sobre todo lo que vayamos haciendo allí. Eh, grabaremos imágenes, grabaremos vídeo, grabaremos audio, fotografías, explicaremos ciertas cosas, eh, todo pues bueno, lo relacionado con Egipto. Me vais a perder de vista 10 días, pero no va a ser así. No me vais a perder de vista porque tendréis aquí contenido que se intentará subir desde allí y hablar desde Egipto todo lo que va ocurriendo. No obstante, también os aconsejo que al suscribiros a estos canales, al Universo por Descubrir, EBLV Live, Orión, el Universo Mágico o Top Ten Live, EBLV, ahí también vamos a subir contenido de Egipto, ¿vale? No me lo voy a guardar todo para mí, ¿eh? pues no, lo vamos a compartir con los compañeros. ¿eh? Y como veis, soy, pues soy un investigador de de sillón, ¿eh? yo no me muevo, me muevo menos que los precios, los precios son fijos todo el año, al igual que Sergio que no hace nada, está en su casa y que se ha roto el pie eh, y se ha chocado con una mosca, no ha tropezado con una mosca y se ha roto un pie. Esto ocurre, amigos, porque somos investigadores de campo y vamos a los sitios y sacamos información, ¿eh? que luego no venga nadie y diga, ah, que estáis todo el día sentados. Eso quisiera yo estar sentado, pero no me dejan, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pues bueno, tenemos aquí toda esta información, queridos amigos, que por favor, os pido por favor, no suelo pedir nada, pero os pido que os suscribáis a estos canales, EBLV Live, El Universo por Descubrir, Orión, El Universo Mágico, Top Ten Live, que entréis en la plataforma de radio, Misterios de Orión, y ahí estamos todos los compañeros, ¿de acuerdo? Y que por favor difundáis este, este, este vídeo, ¿por qué? Pues porque no quiero yo publicidad para mí, sino quiero que vayamos a los canales de los amigos y nos suscribamos, veamos lo que hay, os puede parecer mejor, peor, no importa, eso es bueno, ¿eh? que tengáis opinión, criterio, porque vosotros sois una gran audiencia. Fijaos, hace poco me decía un amigo, esta mañana concretamente, no voy a mencionar el canal, pero me ha dicho, oye, el canal este tal cual... Hay un canal que está empezando a desvariar. Pues sí, está empezando a desvariar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nosotros nos mantenemos firme en el misterio de toda la vida. Conspiraciones justitas, eh, ciencia ficción justita y lo que hacemos es aportar. ¿Sabéis la cantidad de informes que, tenemos en, bueno, que tiene Sergio en su canal en El Universo por Descubrir? Informes, ovni. Daos cuenta que estáis tratando ...con un investigador de la MUFON... ...o sea, no... ...es que la MUFON es buena... ...es que es mala... ...eso es lo de menos... ...pero Sergio tiene su poder documentación... ...sobre el tema OVNI... ...¿sabéis dónde lo podéis encontrar? ...en su canal... ...lo podéis encontrar en su canal... ...en este canal también podéis encontrar cosas... ...por supuesto, algunas cosas... ...compartidas con Sergio... ...otras que me han llegado a mí... ...pero tenéis un montón de informes... ...relacionados con el tema OVNI... ...esto es importante... Esto es súper importante, ¿eh? Por, porque creo que se tiene que saber todo, eh, todo lo relacionado con el tema OVNI. Y lo tenéis ahí, lo tenéis ahí y, y no trasciende. Vamos, venga amigos, a ver, a compartir, a opinar, a escribir, a pedirnos cosas. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Así que chicos, vamos a... Vamos a acabar este directo. ¿Alguna preguntas, sugerencia, recomendación que queráis? Yo estoy aquí eh, para lo que haga falta. Dejamos dos minutos por si tenéis alguna pregunta. ¿eh? Bueno. Vamos para allá. A ver, chicos... Ah, OVNIs, conspiraciones, misterio paranormal. Hay canal de YouTube que tiro un vídeo del caballero negro que lo que hizo fue desinformar al público afirmando cosas que no iban. OVNIs, conspiraciones, misterio y paranormal. Bueno, amigo, esto es como todo, ¿vale? Yo hay cosas... Eh, hay cosas que yo te voy a ser sincero. Cada uno es dueño de su contenido. Yo no... He aprendido... No opinar de los demás. ¿Por qué? Pues porque sí. ¿Porque para qué? Si yo creo que lo mejor es hacer mi trabajo, es lo único que te puedo decir. Que viene gente que hacen contenidos más buenos o más malos para tu gusto. Yo lo único que te puedo decir que mis canales favoritos son estos: el universo por descubrir, el universo mágico, Orión, Top Ten Life. Estos son los mejores para mí. El resto son canales amigos donde vamos a colaborar, vamos a trabajar, canales excepcionales, muchos de ellos que hacen grandes trabajos y sobre todo compañeros, ¿eh? pero yo no voy a opinar, si hacen un vídeo mejor o peor, eso de verdad es algo que tenéis que valorar vosotros, yo ahí no puedo entrar. ¿eh? Eh, más cosas. Eh, bueno, vale. No pasa nada. Eh, seguimos, seguimos. Si no nos vamos ya, chicos, está mi WhatsApp que explota. Eh. Madre mía. Pues bueno, desde aquí mandarle un saludo a, a nuestro enfermito Sergio, que tiene la patita, eh, tiene la patita mal. Eh, ya sabéis, estuvo intervenido dos veces prácticamente en el mismo día. Eh, y ahí lo tenéis, trabajando como un león. Eh, y a todos los compañeros. A Pekka, a Werner, a Pilar, a Alba, a Paloma, a Azucena, a Elena y no me dejo a nadie, ¿no? Del grupo, del equipo de trabajo, no me dejo a... Y si me dejo a alguien, no pasa nada. También, a todos los amiguetes. ¿Queréis colaborar con Orión? Ya sabéis. Escribir un correo, tu canal, Orión Tanto para radio como para vídeo, para hacer directos, lo que queráis. Estamos aquí para todo esto. Chicos, yo me voy a marchar, ¿sabéis por qué? Porque es la hora de traca-traca, de cenar, ¿eh? Y yo ya mañana a esta hora, no ceno en mi casa porque cojo el tren por la tarde para marcharme a Madrid y desde allí, pues no sé, igual os hago algún directito por el Facebook o algo. No olvidéis, hablando de Facebook, no olvidéis. Tenéis Facebook de todos estos canales y grupos de Facebook donde podéis colgar, publicar, lo que queráis, si es que somos gente muy accesible a todo, ¿eh? Chicos, que os quiero mucho. Eh, dice, saludo Rafa, si deseas hacer un directo en mi grupo de Facebook, me avisa, sabes que es uno de los más grandes. Pues, vale, perfecto, yo encantado, escríbeme, ya tienes mi Facebook, Rafa Fernández, ¿Eh? ahí me tienes, en Facebook, escríbeme en privado, ¿vale? Y hacemos lo que quieras, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, yo colaboro con toda aquella persona que lo necesite o que quiera colaborar conmigo, o que tenga ganas de hablar conmigo, aunque sea por teléfono. Chicos, besos a todos, muchas gracias por estar ahí, y no olvidaos de todo lo que os acabamos de hablar. Gracias a Gaby, a Gaby de eh, Gráficas Marsur, no Mar del Sur, que es como el libro, no, de Emiliano, de Emiliano, Laureano, perdón. Eh, no, gracias también a nuestro amigo Gaby de Gráficas Mar Sur, de Málaga, tierra impresionante. Ahí lo tenéis, patrocinado por esta empresa, gran empresa, buen amigo. Eh, chicos, un beso, un abrazo, os quiero mucho. De verdad, os enviaré información de todo lo que hagamos en Egipto. Si no podemos enviar vídeos, no pasa nada, Haré 70 fotos, la enviaré al equipo de trabajo de Orión con muchos audios y que ellos hagan lo que quieran. ¿De acuerdo? Si os quiere mucho, amigos, gracias por estar aquí y espero haber resuelto vuestras preguntas en cuanto a todas las plataformas que tenemos y que podéis acceder. Además, es gratis. ¿eh? No vale dinero. ¿eh? Venga, Zeus también os saluda. Hasta luego.